Me intenta competir contra de Raven. Segundos después mueren. Inputos no provocan que no vuelen No veo el día de mi muerte. I'm ready. Competir contra The Raven segundos después muere. Insultos no provocan que no vuele. No veo el día de mi muerte, pero I'm ready, I'm ready. No culpo a mi suerte, culpo mi escribir, a mi escribir. Mañana no sé si despertes, solo queda sonreír, solo quise sonreír, solo quise sonreír, solo quise sonreír, solo quiso sonreír. Solo quiso sonreír. Una otra cosa bro, freestyle Se al igualarse con el cuerpo. cuervo volando arriba de su cabeza los observo, observo. mis ideales desde el primer día conservo tu corazón bajo llave lo preservo mis acciones no controlo aunque estoy en calma ya que mi mente está en concordia con, con mi, mi alma para hacer justicia no preciso un arma porque es demasiado bien controlo las palabras La palabra. dicen que no tengo calidad pero nadie aprendió a correr sin caminar. antes de caminar pero yo bien en trap no pero mi brain me obliga a rimar. Estos es consecuencias de crear ritmo yeah. y tener abstinencia conmigo, conmigo mismo, mismo. puede sonar a violencia, pero mi mente actúa por sí sola. Luego reconozco que es muy necia, demasiado. Tardo temprano todo empeora uh. El que al principio ríe, luego llora No soy de esos que en malos momentos a Dios implora nah, nah. En el acto de redactarnos no freno, cual loco motora No no, cual loco motora, wow. Intentan competir contra este raven. raven Segundos de 10 puede fracasan Eso le duele, eso le duele todo no provocan que no fuele a competir contra el Raven, Raven. cuando después fracasan eso les duele eso les duele eso les duele eso les duele y sus nos provocan que no puede, que no puele no veo el día de mi muerte pero I'm ready I'm ready I'm ready yeah eso es un freestyle sí. 12 y 34 am lo yeah. 23 de mayo de 2020 we play en x.